Normas para seleccionar ese contenido. Primero, deben estar considerados los contenidos que se quieren medir, los cuales deben ser explícitos y conocidos a priori por los estudiantes. Miren, y esto es sumamente importante. Es sumamente importante. Es responsabilidad de todo docente de indicar qué tipo de examen se va a dar, si es objetivo, cuáles son las áreas en que va a considerar para la parte objetiva, si hay preguntas de discusión, cuáles son las áreas que van a ser atendidas, porque hay un principio ético en evaluación, que se llama autonomía. Y autonomía no es otra cosa que el derecho que tiene el estudiante de estar informado de su proceso evaluativo. Y un examen es proceso evaluativo. Por lo tanto, es, es responsabilidad del docente indicar qué tipo de examen se va a dar y qué tipo de pregunta. Eso es importante que lo tengamos en cuenta, ¿verdad? Las preguntas deben referirse a los aspectos más importantes de ese contenido y eso se da, ¿verdad? En, en este, yo, yo pienso que la, la planilla de, de, de especificaciones, yo se las presento a los estudiantes antes de dar la prueba. Para que ellos más o menos vean, no le presento el ítem, pero les digo, este es el contenido y este es el tipo de pregunta que voy a usar. Si es objetivos, eh, si es de, de opciones múltiples, si es pregunta abierta, ellos conocen eso. Entonces, el número de ítems para cada aspecto del dominio, ¿verdad? A a evaluarse, debe ser proporcional a la importancia de los contenidos a ser evaluados. Uno no puede, uno no debe, ¿verdad? No, porque por el principio ético de la autonomía, de incluir en el examen material que no ha sido discutido. Porque hay una hay una violación de ese principio de autonomía, ¿ok? Y de la justicia también, del principio de justicia. Eh se deben conocer previo a la elaboración de la prueba cuáles son los objetivos alcanzados, así como las capacidades o competencias desarrolladas que han de ser evaluadas. Por ejemplo, yo, tengo la, yo he trabajado mucho con los profesores de química orgánica en, en Río Piedras, de hecho trabajo todos los semestres revisando sus pruebas, y todos los eh, ejercicios que ellos eh, presentan en sus pruebas están relacionados a los objetivos terminales que ellos indicaron y que están en los prontuarios que ellos le dan a los estudiantes. Y, y entonces e ellos le dicen el peso que va a tener en el examen cada uno de esos objetivos. Las preguntas deben ser presentadas de modo tal que impliquen una dificultad creciente. Usualmente se suelen colocar al inicio las más sencillas, luego se van aumentando en dificultad hasta el máximo dificultad, ¿verdad? Y usualmente se termina con preguntas de menor dificultad. ¿Qué pasa? Aquí, aquí nosotros tenemos un problema. Estas son las sugerencias de las, ¿verdad? los que hacen pruebas. Pero aquí tenemos un problema, sobre todo cuando usamos Moodle. Porque si usted hace una prueba en Moodle, los que han trabajado pruebas, por ejemplo, de opciones múltiples en Moodle, saben que uno puede aleatorizar ¿verdad? la presentación de las preguntas para distintos estudiantes. Incluso puede aleatorizar el orden de las respuestas. Si a un estudiante le tocó la 1, a otro estudiante a lo mejor la primera pregunta es la 12, ¿ok? Y si a un estudiante le tocó la 1 con ABCD y la contestación era la B, puede ser que a otro le toque la 1 donde se aleatorizó la respuesta y sea otra, otra letra, ¿verdad? Pues aquí entonces tenemos un problema porque puede ser que haya un estudiante o varios estudiantes que la primera pregunta que se le presente en ese examen en Moodle sea la más difícil. Así que, en cierta medida, estamos violentando un poco las normas, ¿verdad?, si hacemos eso, ¿no? Y y, mucho, eh, y, eso, y eso se discutió en, en, la, en la UPR Río Piedra, porque hubo estudiantes que, que llevaron casos al procurador del estudiante, eh, de que sus exámenes, la primera pregunta los bloqueó y no pudieron hacer los demás, ¿verdad? Estuvieron tanto tiempo tratando de hacer esa primera pregunta que no pudieron trabajar el examen, y es porque aquí se violentó un poco, ¿verdad?, eh, esa normativa. Así que es algo para considerar, ¿no? Si todas las preguntas más o menos tienen el mismo nivel de dificultad, no hay problema. Pero si usted ha incluido en ese examen preguntas difíciles y preguntas de dificultad, ¿verdad? Variadas, pues tiene que tener cuidado. ¿Y cómo uno hace eso? Yo le voy a decir más adelante. Conviene que las pruebas, especialmente las departamentales, sean sometidas a la opinión de expertos a otros colegas, ¿verdad?, o especialistas en psicometría. Siempre que usted dé una prueba, trate de que alguien la, la revise, ¿no? Sobre todo si son departamentales. Usualmente las pruebas, ¿verdad?, en, en muchos departamentos, por lo menos en, en río Piedras, matemáticas, eh, química, física y biología, trabajan pruebas departamentales en los cursos iniciales. Eh, estos profesores se reúnen. Yo he colaborado con los de biología, ¿no? muchísimo, y con los de química, con los de química prácticamente todos los semestres. Nosotros hacemos análisis de las pruebas. Eh, analizamos las preguntas. Eh, ellos, ellos hacen una apreciación de los niveles de dificultad que ellos entienden, ¿verdad? Que tiene la pregunta antes de, de montarla. Y entonces se monta la prueba y luego se somete a análisis y se evalúa en qué medida su apreciación de los niveles de dificultad fue adecuada. Más adelante le voy a dar un ejemplo, ¿ok? Así que conviene, yo, yo a veces eh, en, en la facultad, por ejemplo, esta, esta, cuando nosotros estábamos, ¿verdad? Nos reuníamos en la facultad presencialmente, eh, yo escuché a unos estudiantes desde mi oficina hablar de un profesor, de que el profesor era muy buen profesor, pero sus exámenes, tenían problemas. ¿no? Los estudiantes no salían bien en los exámenes. Y como era colega de mi departamento, me acerqué a él y le dije, mira, los estudiantes dicen que tú eres muy buen profesor, pero tus exámenes, ellos tienen dificultad porque dicen que no están bien redactados. Y el, el profesor era un psicólogo. Y entonces, él me dice, fíjate, yo me he dado cuenta, me he percatado de eso. Eh, es cierto, yo creo que mis exámenes tienen problemas. Entonces, él me dijo, ¿tú quieres revisarlos? Y yo los revisé. Y le dije, Carlos, en, ay, perdón, le dije, profesor, este sí es cierto, sus exámenes tienen muchas, muchos problemas eh, de estructura, no se entienden, aquí puede haber, son imprecisas la, las opciones, hay confusión, la premisa es demasiado larga, confunde. Y entonces empezamos a, a, a trabajar sus pruebas y el profesor terminó haciendo una investigación sobre sus pruebas, ¿verdad? Y fue mejorando significativamente eh, la redacción de sus pruebas. Así que lo que les quiero decir es que es conveniente que se, que se consulte con otros colegas, ¿verdad? Eh, eh, mira, evalúame esta, esta prueba. Y eso no está mal, ¿verdad? En, en, demuestra la colegialidad que debe haber en, en, entre los docentes de un departamento. Ok, características de los ítems. Deben ceñirse a las competencias y contenidos relacionados con el curso. O sea, todo, y eso le da el sentido de validez de contenido, ¿verdad? Deben ser independientes entre sí. Un, un ítem no debe ser, no debe proveer información para otro o no debe ser eh, pie para otro ítem. La contestación de un ítem no, no me puede dar pie para yo hacer otro ítem. No pueden estar interrelacionados. Deben ser separados. ¿okay? Y exhaustivos en cuanto a la información necesaria para su resolución. Ahí tiene que estar toda la información necesaria para poder hacerlo. La respuesta de un ítem no puede ni debe ser condición para la resolución de ninguno de los siguientes ítems. Es o sea, una de las consideraciones importantes. No deben... No deben incluir nombres de ficción o distractores poco creíbles. En una prueba deben de plantearse ítems de diversos grados de dificultad, ¿verdad? Fáciles, muy fáciles, fáciles, mediana dificultad, difíciles. Más adelante vamos a ver esto. Entonces, para una prueba objetiva hay una diversidad de tipos de ítem. En el caso de, de Moodle, Moodle permite acomodar parte de esta diversidad. Por ejemplo, respuesta alterno binaria, que sería cierto o falso, y, eh, Moodle lo provee. Ejercicio de correspondencia, que son pareos, Moodle lo provee. Ejercicios de respuesta breve, menciona, llena blanco, se puede trabajar también en la plataforma. Ejercicios de selección o opciones múltiples, ¿verdad? los llamados escoge también eh, los provee. Ejercicios de ordenamiento, orden de sucesos, por ejemplo, orden cronológico, entre otros. Okay. Este tipo de ejercicios son muy comunes. Y, y, y Moodle trabaja muchos de ellos, ¿verdad? De manera bien adecuada. Uh, en, en Moodle las opciones múltiples, ¿verdad? Aquí puede ser una contestación o varias, eh, donde puede haber calificaciones parciales, verdadero o falso, ¿verdad? En, en, en Moodle se puede hacer llanablanco. Llanablanco numérico lo, lo permite... Eh, Preguntas para calcular, ¿verdad? Se los permite también Moodle. Así que va, hay una variedad y yo creo que eso es una bondad que tiene esta plataforma. Yo no voy a trabajar nada sobre la plataforma, simplemente, ¿verdad? Decirle que si usted lo hace en Moodle, pues se le hace más fácil porque se autocorrige ahí. Eh, preguntas de discusión. Él tiene dos tipos de pareo, ¿verdad? El pareo y el pareo aleatorio. Eh, no voy a, a entrar en ellos, ¿verdad? Y lo, lo que le llama... En vez de Answers, Close, que, que permite mezclar varios tipos de preguntas en una sola. Pero esto requiere unas codificaciones, ¿verdad? Y, y trabajar un poco con un poco de manejo, manejo de codificación en Moodle. Un poquito más difícil. Eh, selección múltiple todo nada. Selección múltiple calculado, ¿verdad? Que te, a, calcula un valor. Y preguntas para calcular de modo simple. Así que todo este tipo de, de ejercicio lo permite lo permite Moodle. ¿Okay? Eh, bien. No, no voy a, a trabajar estas dos, ¿verdad? Pero, ok. Vamos a las consideraciones generales de opciones múltiples. Primero, ese tipo de ejercicio de opciones múltiples. Es aquel en el cual el examinando selecciona la respuesta correcta dentro de un conjunto de opciones. Tiene dos componentes, un enunciado premisa y opciones, ¿verdad? Ese enunciado premisa es el estímulo para la respuesta. Y usualmente utilizamos una pregunta, formulamos una pregunta o un enunciado incompleto. Muchas veces se crea como una, ¿verdad? Una información base, se hace una pregunta y entonces viene la respuesta. O hay una aseveración incompleta que las respuestas la completan. Esos son los dos tipos. Entonces están las opciones que incluyen una que es la respuesta y varias que son incorrectas, son distractores. ¿verdad? Pero que deben ser plausibles, deben estar relacionados a la temática. ¿sí? Deben estar relacionados a la temática para que los estudiantes piensen. Eh, no adivinen. Ventaja de los ejercicios de selección múltiple. Se califican con rapidez y objetividad. Puede calificarse mecánico manualmente. Reduce la probabilidad de adivinar si está bien construido. Y facilitará la, la recolección de datos para hacer análisis psicométricos, ¿verdad? Y determinar características, esas características psicométricas que son importantes. ¿Y por qué yo digo esto? Porque... Nosotros los profesores, los docentes, somos susceptibles a demandas, ¿verdad? Un estudiante puede, puede demandarnos porque la prueba no me diga lo que eso, no era válida, ¿verdad? Tiene todo el derecho, ¿no?, de llevarnos al procurador del estudiante y más allá si así lo entendiera, ¿verdad? Así que, para uno asegurarse de que uno tiene evidencia, es bueno que usted haga cierto análisis de, de sus pruebas, por lo menos que usted tenga una planilla de especificaciones donde aparezca ahí la validez. De, de la misma, ¿no? Porque uno nunca sabe a dónde puede llegar y más en estos momentos de la virtualidad, ¿verdad? Cuando nosotros muchas veces ni vemos a los estudiantes. Desventaja de, esto, de este tipo de ejercicios, opciones múltiples. Primero, se requiere mucho tiempo para la redacción de este tipo de ejercicio. Es difícil redactar buenos ejercicios para medir niveles de pensamiento más complejos, tales como síntesis y evaluación. Solamente podemos llegar si está bien construido a análisis. Eh, la premisa o de enunciado debe ser clara, breve, in, se debe in, entender, ¿verdad? Debe ser adaptada en lenguaje comprensible para el que responde, referirse a un solo contenido. Debe ser expresada de preferencia, en modo positivo. Y cuando implique la inclusión de información textual, también se debe poner en comida y acompañar las referencias de la fuente, si es, eh, ¿verdad? Eh, está relacionado a, a una fuente. Eh, que hay que entonces poner las referencias. Eh, tenemos tenemos div unos diversos tipos de ítems, el de mejor respuesta, por ejemplo en este, algunas de las proposiciones son verdaderas y el estudiante debe determinar de cuál es la mejor, ¿Es, eh, cuál de las siguientes ilustra mejor, ¿verdad? Ilustra mejor, o cuál es la mejor contestación. Pues mire, ahí lo que está diciendo es que hay varias que pueden ser. Y este tipo de ejercicio es bien difícil, porque el estudiante tiene que leer mucho, tiene que conceptualizar qué es, déjame ver cuál es la mejor. Porque hay dos o hay tres que pueden ser, ¿verdad? Y entonces se les hace difícil le toma mucho tiempo. Yo no voy a discutirla, ¿verdad? Pero aquí tenemos varias que pueden ser, ¿ok? Los que son de ciencia saben. Y este, y este ejercicio toma mucho tiempo, ¿ok? Este, por ejemplo, este otro utiliza la imagen anterior para contestar el siguiente ejercicio. Una molécula de acetona puede formar el láser de hidrógeno con... Entonces te dan las tres moléculas de agua, moléculas de acetamida otras moléculas de acetona. Entonces la respuesta correcta es uno solamente, dos solamente, tres solamente, uno y dos solamente, uno, dos y tres. Ot otro tipo de pregunta que es muy compleja y el estudiante le va a tomar tiempo, ¿verdad? Pues si usted va a incluir este tipo de pregunta, trate de que sea de las preguntas que va a poner al final del examen. No, no comience con este tipo de pregunta porque puede causar ansiedad y el estudiante perder mucho tiempo al trabajarla, ¿verdad? Eh, por ejemplo, miren, esta, con respecto a esta estructura química de calciferol, ¿verdad? Vitamina D2, le dicen las regiones 1, 2 y 3. Entonces el estudiante tiene que empezar a ver todos esos enlaces, toda esa estructura y a empezar a comparar 1, 2 y 3, 1 y 2 y el 3 acá. O sea, es una, es una pregunta compleja. Esas preguntas se ponen al final si se van a hacer. Okay. No, no deben comenzarse con un, en un examen. Imagínense que todas las preguntas sean así, pues ya estamos hablando de un examen muy difícil. Reglas para su redacción. Cada ítem de selección múltiple debe consistir de una sola idea o un solo tema. En este caso, aquí tenemos dos ideas, ¿verdad? ¿En qué año ocurrió el grito Velares? ¿Y cuál fue una de las causas que contribuyeron al fracaso de este movimiento libertador en Puerto Rico? Fíjense que si yo me sé el año no tengo que saberme la causa, primero porque el año no se repite, y segundo, porque es lo que me sé, así que yo digo, mira, es la vez, porque fue en 1868, pero yo no sabía que era por la falta de apoyo del sector político liberal, verdad eso yo no lo sabía, pues se enmascaró un poco mi, mi, mi, ¿verdad? mi conocimiento, porque el profesor no sabe, o la profesora, si yo sé las dos cosas, pues aquí lo que se debe hacer es separar separar los dos un, uno que sea el año y otro que sea la causa. Una posibilidad que alguien ¿verdad? sugiere es que se, el año se repita. O sea, que la que la fuera 1868 y entonces la C y la D, ¿verdad? Que fuera el mismo año también. Pero entonces, eh, no sé, yo verdad estoy en contra de eso porque la regla dice que cada ítem de selección múltiple debe consistir de una sola idea. Y ahí hay dos ideas, el año y la causa. La premisa de una pregunta no debe depender de la premisa de otra. En este caso, esta pregunta seguía a la pregunta anterior del Grito de la la decía, los responsables de esta acción fueron los, y el estudiante se, se desconecta. Imagínense que, que este examen eh, es un examen que, que va a ser seguido del anterior, pero si esta pregunta está ¿verdad? aleatorizada y queda en la número 10, o es la primera, uno dice, ¿pero de qué acción me están hablando? Así que la premisa debe tener toda la información para poder contestarse. ¿verdad? Porque aquí está asumiendo que el estudiante está refiriéndose a la premisa anterior. ¿okay? Y eso es un, es un error que puede ¿verdad? agravarse con la aleatorización la de las preguntas en una prueba. Primero, redactar la premisa en forma positiva. De ser posible, si se redacta en, en negativa, hay que, hay que resaltarlo. Por ejemplo, ¿cuál de las siguientes aseveraciones no corresponde a la escala de razón en medición, verdad? No, no corresponde. Ahí quiere decir que todas son razón menos una, que sería la C. La Leti obtuvo 70 puntos en tu examen de español porque esos 70 puntos se dan en escala de intervalo no de razón. Así que ese, esa que no es, hay que resaltarla. Okay. Sí se va a utilizar. Se sugiere que no se use, pero si se usa hay que resaltarlo. Si la premisa es una pregunta o un enunciado completo, las alternativas deben com si la premisa es una pregunta o un enunciado completo, las alternativas deben comenzar con mayúsculas. ¿verdad? Si es continuación de una oración, comienzan con minúsculas, excepto si es un nombre propio. Por ejemplo, ese es un caso en que hay una aseveración que, que lo completan la, las opciones. La inteligencia es un atributo que se mide con mayor validez mediante pruebas estandarizadas. ¿vale? Pues cada una de las alternativas comienza en minúsculas, porque es continuación de una oración. ¿okay? Si fuese una pregunta, pues cada una de ellas empezaba en mayúscula ¿okay? eh, La premisa no debe poseer información irrelevante o adicional, sino contener la información que sea necesaria. Esto apareció en un examen. Todos son ejemplos de exámenes. La conquista de México para la Corona española motivó a muchos españoles a marchar a la búsqueda de oro, lo cual afectó el desarrollo de otras colonias. El conquistador de México, quien salpó desde Cuba fue. Fíjense que hay mucha información irrelevante que hace que el estudiante pierda tiempo, se desconecte un poco ¿verdad? de lo que le están preguntando, que es que ¿quién conquistó México para la Corona española? ¿Okay? Así que se puede hacer un poco más sencilla esa premisa y no le quita a lo que se está buscando. Debe existir congruencia gramatical entre la premisa y las alternativas. Por ejemplo, cuando una partícula exhibe una carga eléctrica en un compuesto, se le conoce como un, al estar, ¿verdad?, un, pues ya uno sabe que molécula no es contestación. No sería contestación porque uno no dice como un molécula. Así que uno lo que puede hacer es, cuando una partícula exhibe una carga eléctrica en un compuesto, se le conoce como, y ya, ¿verdad? No tiene que poner un, una. Por eso lo complica. Se le conoce como un... Se le conoce como electrón, ion, molécula, protón. Se le conoce como molécula, se le conoce como electrón, ¿ves? No hay ningún problema ahí. Pero el hecho de que esté según le da la clave al estudiante. Evita el uso de palabras claves que puedan indicar la respuesta correcta. En este caso, eh, hay una palabra en la premisa que lleva a la contestación, que durante la colonización a los españoles se les encomendaba un territorio Iba las sobre de la corona, establecieron encomiendas. Eso puede ocurrir que el estudiante diga, mira, me contestaron la pregunta en la premisa, o que el estudiante diga, no puede ser encomienda porque estaba en la premisa, así que no puede ser encomienda, o sea, que conteste equivocadamente, ¿verdad? Porque la palabra encomendada lo llevó a error. Así que no se debe trabajar el ítem donde haya una clave en la, en la premisa no repite información en las alternativas que pueda ir en la premisa. Por ejemplo, ¿cuál de las siguientes respuestas define lo que es la fotosíntesis? Y todas empiezan con un proceso mediante el cual las plantas, ¿verdad? Ahí es donde tiene que leer mucho, pues todo eso se puede cambiar, ¿verdad? Y voy rápido por la hora a la fotosíntesis o un proceso mediante el cual las plantas, ¿verdad? Se acortó, se simplificó el ejercicio y pregunta lo mismo, ¿ok? Recuerden que les voy a enviar después la presentación, así que la van a tener. Aquí es que, aquí había dos opciones, correcto. ¿Cuál de los siguientes representa un compuesto? Pues hay dos, ¿verdad? Las la C y la D son respuestas. Y solamente había una, una posible respuesta. En la medida que sea posible, no utilice ninguna de las anteriores o todas las anteriores. Esto no se recomienda. No se recomienda, si se usa, se usa con cautela ninguna de las anteriores. Pero se debe evitar todas las anteriores. Okay. Eh, todas las alternativas deben ser atractivas y corresponder al mismo contexto o situación. En este caso, ¿quién fue el líder que logró la concesión de la Carta Autonómica para Puerto Rico a finales del siglo XIX? La C, y la, la, C y la, la B y la C no corresponden a ese contexto histórico, ¿verdad? Así que solamente se puede escoger entre la isla de, de que, sean, que sean distractores plausibles, ¿verdad? Debe su uniformidad de en la extensión de las alternativas. Muchas veces redactamos la opción correcta más larga, mejor, ¿verdad?, más, más completa, y eso le da una clave al estudiante, y descuidamos las otras. Así que traten de que las opciones sean más o menos, ¿verdad? en extensión parecida. Evite que información de un ítem le dé la clave al estudiante para contestar otro ejercicio dentro de la prueba. Cuando las alternativas indiquen cantidades o fechas deben colocarse en orden ascendente. Esto también es, un, es una regla que, que no se atiende cuando, si nosotros, ¿verdad? La, las opciones las ponemos también aleatorizadas, no van a salir en orden. Así que, entonces, en este caso, las estaríamos obviando, ¿verdad? Porque si aleatorizamos también las alternativas, pues pueden salir en, en cantidades diversas, que no sean en orden ascendente. Así que esa, yo no tengo problema con que esa se, ¿verdad? se cambie, pero yo, yo preferiría aleatorizar las respuestas, no las preguntas. Alterna la posición de la opción correcta. No crea una regla que los estudiantes puedan descubrir. Eh, entonces, vamos a, ver, vamos a ver algunos ejercicios. Primero, de memoria, para que ustedes vean la diferencia entre memoria, comprensión, aplicación y análisis. Aquí tenemos cuatro ejercicios de los cuatro niveles. La ética describe al ser humano principalmente en términos de su desarrollo. Fíjense que esa, que esa contestación surge inmediatamente porque hacemos una conexión entre ética y moral, ¿verdad? Casi una asociación, ¿verdad? Eh, instantánea, ¿ok? Y eso por eso es memoria. Ya el próximo, que es de comprensión, pues hay que leer un poquito más, ¿verdad? Según el educador brasileño pa Pablo Freire, la educación bancaria... Es un tipo de educación integrada, fomenta el aprendizaje cooperativo, contribuye al desarrollo del pensamiento crítico, contribuye a la liberación del educador. Es una pedagogía de carácter autoritario. Así que uno tiene que leer y entonces pensar cuál es, cuál es la, la tesis de, de Pablo Freire en términos de esto y decir que es una pedagogía de carácter autoritario. Así que ya en comprensión hay que, ¿verdad? Hay que dedicarle más a, a la lectura de los, de los ítems. No es una asociación directa que sale de la memoria. Esta de aplicación, ya esta tiene, fíjense que tiene más información. Tiene primero una aseveración y después una pregunta. Una onda que se propaga en una cuerda causa que la misma tal de 0.5 segundos de subir y bajar. ¿Cuántas oscilaciones realizará la cuerda? En un segundo, ¿verdad? Pues ya aquí yo tengo incluso que hacer posiblemente un modelo de lo que es una, una onda, ¿verdad? Pensar, bueno, si en, en puntos segundos sube y baja y eso es una oscilación, en un segundo, pues, vuelve a oscilar, así que hace dos. Así que la contestación es la vez, ¿ves? Ya uno tiene que, aquí por lo menos, aplicar un conocimiento de lo que es una onda, prácticamente hacer un, posiblemente un diagrama para poder contestar. Así que, más información, más tiempo. Esta que sería el análisis, ¿verdad? Cuando un ácido reacciona con zinc, se produce un gas. Si deseamos determinar si el tipo de ácido utilizado afecta la cantidad de gas que se produce en la reacción, ¿cuál de las siguientes acciones debemos llevar a cabo? Pues fíjense que hay más información, tú tienes que saber que tú estás manejando variables, ¿verdad? que tú tienes una reacción que produce un gas, y tú quieres saber si es el tipo de ácido el que afecta a la cantidad de gas. Pues entonces, ¿cuál es de esas acciones verdad? tú debes llevar a cabo? Variar la cantidad de zinc en la reacción durante el experimento. No, porque es la cantidad de ácido, hay que variar, ¿verdad? Usar un solo tipo de ácido y variar la cantidad del ácido. Usar distintos tipos de ácido en la misma cantidad. Variar la cantidad y el tipo de ácido, si varias la tono vas a saber cuál es. Pues enlace usar distintos tipos de ácido, pero la misma cantidad, para tú saber si es el tipo de ácido lo que produce, ¿verdad? Que el zinc, eh, o sea, que se produzca más gas. Así que fíjense cómo en, en análisis hay que hacer mucha más... Eh, ¿Verdad? Análisis cognitivo, de, de, de orden mayor. Y tú tienes entonces que empezar a, a buscar alternativas, a, a, ¿verdad? Analizar cada alternativa. Ok. Vamos aquí. Consideraciones específicas. Redacte cada ejercicio sobre un contenido específico y un nivel de pensamiento. Esto es como un resumen. Mantenga el contenido de los ejercicios de forma independiente el uno del otro. Evite ejercicios muy específicos o muy generales. Evite los ejercicios relacionados con opiniones. Si es una opinión, tiene que citar la fuente, ¿verdad? Evite ejercicios capciosos que, que creen confusión y que estén un poco malintencionados, ¿verdad? Usa el formato que mejor se adapte, si es pregunta o si es aseveración. Los acomoden en orden vertical, ¿verdad? Hacia abajo, ABCDE. Un ejercicio debe aparecer en la misma página con todas las opciones y se debe indicar el valor de cada ejercicio para que el estudiante pueda, ¿verdad? atender adecuadamente los, los niveles de, del examen. Si tiene una diversidad de formatos de, de preguntas en el examen. En la relación de la premisa, asegúrese de que las instrucciones del enunciado estén claras, incluye esa idea central, ¿verdad? ahí, en esa premisa, no en las opciones, no incluya más información de la necesaria y redacte con sencillez y corrección para evitar ¿verdad? el uso de palabras, ¿verdad? que el estudiante... No comprenda. Eh, usualmente hacemos 5 a C D E, ¿verdad? Puede hacerlo de 4 o 5. Asegúrese de que tenga solo una respuesta correcta, varíe la clave, a como, ¿verdad? Como de las opciones en un orden numericológico, que esto quizás un poco no se da con la lectorización de la respuesta, mantenga las opciones homogéneas en contenido y la extensión de las opciones que sean aproximadamente iguales. Escriba las opciones en forma positiva, evite los negativos, evite usar ninguna de las anteriores o todas las anteriores. No es que no se use, pero evite el uso excesivo de ellas. Redacte distractores plausibles. Usualmente trabajamos con los errores típicos que los estudiantes ¿verdad? cometen para redactar esos distractores. Y no use términos demasiado inclusivos como nunca, siempre, único, entre otros. Eh, este de correspondencia es lo que sería un pareo, ¿no? Eh, esto consta de dos columnas. La columna de la izquierda contiene las premisas y es la que, la que tiene mayor información, la de la izquierda. Y la de la derecha es la que tiene la respuesta y son las más pequeñas. Hay muchas personas que lo invierten. Te ponen las respuestas a la izquierda y las premisas a la derecha y el estudiante pierde mucho tiempo leyendo todas esas premisas. Porque leemos de izquierda a derecha. Así que el consejo es que la premisa mayor se coloque a la izquierda y las respuestas cortas a la derecha. Usualmente las premisas con 1, 2, 3, 4, 5 y la respuesta con A, B, C, D, E, F, ¿verdad? De acuerdo a cómo sea. Un pareo debe tener entre 8 y 15 ejercicios, no debe tener más de 15, porque si no se complica mucho, ¿verdad? Si usted quiere, usualmente, ¿verdad? Trabajamos con asociaciones y en este tipo de ejercicio, debe ser un material homogéneo, Dentro del ejercicio no puede haber mucha diversidad porque confunde. Así que trabajamos más con material homogéneo para crear los, los pareos y no debe ser más de 15 eh, premisas. Las ventajas, ¿verdad? Que se corrige de manera rápida y objetiva, se, se hace fácil eh, redactarlo y permite medir gran variedad de conocimiento. Son muy, son muy, son muy útiles. Las desventajas que si, si hay poco material, porque como tiene que ser un material homogéneo, no se puede hacer un, un buen ítem porque entonces tendría pocas premisas, ¿okay? Si usted tiene la misma cantidad de premisas y respuestas, pues aumenta la probabilidad de adivinar, pues eh, se espera que usted le añada, ¿verdad? Una o dos respuestas adicionales, ¿ok? Más o menos este sería el esquema, ¿verdad? De un... De la... Y aquí usualmente trabajamos con autores y obras, fechas y eventos, países y capitales. Tiene que ser material relacionado y homogéneo. Los de respuesta breve, ¿verdad? que puede ser, por ejemplo, eh, llana blanco eh, o preguntas sencillas, ¿cuántos dados tiene un rectángulo? etc. Eh, Menciona tres ejemplos de cuadrilátero, ¿verdad? estos son ejemplos. Eh, se usan también. Eh, este, con este tipo de ejercicios los estudiantes están bastante bien, bien ¿verdad? Generalizados, porque se, se usan mucho en las escuelas. Son fáciles de redactar y responder y se elimina la posibilidad de adivinar porque el estudiante tiene que proveer la respuesta. Eh, desventaja que de, pues tenemos que pasar más tiempo corrigiendo, ¿verdad? Que los otros se autocorrigen usualmente. Eh, la premisa de, debe requerir una respuesta clara del estudiante y especificarle si ser necesario la cantidad de respuestas requeridas. Por ejemplo, ¿dónde queda el yunque? Sería una pregunta muy, muy abierta. ¿verdad? Mejor decir, ¿en qué municipio está ubicado el yunque? ¿Qué significa el término resistir? Mejor decir, menciona dos características de los reptiles, ¿Verdad? ¿Ok? Eh, y entonces, toda puntuación en una prueba es un... Ahí hay un error, ¿verdad? Valor real. Toda, toda puntuación en una prueba eh, está, está representada por esta ecuación. XR es la, el valor real, el valor, el va, o sea, lo que sabe el estudiante realmente. Y X0 es lo que se observa, es la puntuación que aparece en ese examen. Así que ese valor real está mediado por un error, por un componente de error. El componente de error lo puede traer el examen, puede ser ¿verdad? inherente del examen porque está mal construido, pero puede venir de unas variables psicológicas, la ansiedad, eh, el estrés que pueda tener un estudiante, ¿verdad? Variables personales que el estudiante trae. Eso nunca lo vamos a poder evitar, esas variables personales. Pero si a eso le sumamos que el examen tiene también un, un error de construcción, pues estamos disminuyendo el valor real, ¿verdad? Porque ese, esa, ese componente de error puede quitarle al valor real, puede, puede ser negativo. Así que nunca vamos a saber lo que un estudiante sabe a través de un examen. Simplemente es un estimado de su eh, capacidad y nunca vamos a poder determinar ese valor real. Por lo tanto, si nosotros queremos reducir ese error, tenemos que hacer una buena prueba. Porque una buena prueba me asegura que un poco el error se minimiza y ese valor real se acerca bastante al valor observado. ¿Ok? Entonces, hay algunos eh, análisis que podemos hacer este, de una prueba y es, por ejemplo, el índice de dificultad, que eso me dice cuán fácil o difícil es un ítem y básicamente esa es la proporción de personas que respondieron correctamente el reactivo del total de estudiantes. Es como una proporción, si de 20 lo sacaron 10, pues es 0.5, 10 entre, entre 20, ¿verdad? Y así, y eso se puede calcular. Eso se puede calcular y yo le voy a enseñar ahora un ejemplo. Okay. Eh, se divide el número de personas que lo contestó bien entre el total, ¿verdad? Y esto lo hace Moodle, para que ustedes vean. Eh, le voy a dar un ejemplo. Ok. Esta es la manera en que se interpreta. Si el índice de, de dificultad es mayor a .90, el ítem es muy fácil. Si es entre .89 y .61, es fácil. Si es entre .40 y .60, es un ítem de mediana de dificultad. Y si es... Eh, menor que .40, el ítem es difícil Déjenme enseñarles Algo que yo hice aquí con relación a, Al examen que yo okay, Este examen que está aquí ¿verdad? Que fue el que, yo, el que yo hice Yo le adjudiqué Un nivel de dificultad cuando lo hice Yo dije, mira, este ítem va a ser muy fácil Yo le, Eso fue, lo, lo hice yo Este ítem este es muy fácil Lo va a contestar casi todo el mundo bien Y le fui, le fui poniendo ¿verdad? Escribiendo aquí Colocando si, era, si yo entendía que era fácil o mediana dificultad o difícil de acuerdo a, a lo que yo observaba en, en la clase, ¿no? O Esa fue mi apreciación, mi apreciación inicial para yo saber cómo los iba a colocar, ¿verdad? Fíjense que empecé con los muy fáciles y después fui con los fáciles y entonces mediana dificultad, etcétera Lo fui colocando así en el, en el, en el examen, ¿verdad? Y terminando con mediana dificultad. Entonces, ¿qué pasa? Que esto es lo que yo calculé, lo que se calculó cuando los estudiantes lo contestaron. Lo que está en sombreado es que no coincidió con mi apreciación, ¿verdad? Yo pensé que era muy fácil y resultó fácil. Bueno, tampoco es tan difícil, ¿verdad? Pero hubo algunos que yo pensé que eran fáciles y resultaron ser de mediana dificultad. ¿okay? O sea que yo, yo, en muchos de ellos, ¿verdad? Me equivoqué. Eh, muchos de ellos yo pensaba que esta era mediana dificultad y resultó que era difícil, ¿verdad? Y estaban colocados, ¿verdad? En esa posición. Así que los debe haber dejado para lo último. Y así, piense que algunos los lo, lo razoné bien y otros me equivoqué. Esto yo pensé que eran fáciles, terminaron siendo mediana dificultad. Y así, ¿verdad? Así que esto es bueno que lo hagan.